Está muy lleno, pero felizmente se bajó la gente para que pudiera grabar. Bueno, bajando del bus no es fácil. Ahí estaba dentro este pequeño bus, pero chévere aprender a tomar bus local en Filipinas. Chévere el bus. hay animales, hola. Eh, vamos a ver la playa de aquí y eh, ya se siente mucho sol y mucho calor, muy rico. Entonces vamos a ver cómo es la bahía de Manila y sus playas. Bueno, creo que se puede bañar. Vamos a averiguar juntos. Bueno, llegué a la bahía de Manila. Eh, lo único malo es que no se puede bañar. Bueno, ahora no hace tanto calor, pero lo malo es que sí, no se puede bañar. Pero sí se ve muchos turistas, muchos edificios cerquita. Entonces aquí estoy en la bahía de Manila de la ciudad del país de Filipinas. Estoy en Burger King de Manila, a ver, que los precios están súper baratos. está por ejemplo, el Whopper Junior más la bebida por más o menos un dólar setenta, lo que me parece súper barato entonces vamos a ver cómo se ven esas hamburguesas que se ven muy baratas en el, Walker, en el Burger King de Manila, bueno hay muchos, pero hay más McDonald's la verdad Acabo de llegar al monumento Rizal bueno aquí la, la bandera de Filipinas bueno, el monumento del Rizal es este, el que liberó eh, a Filipinas contra los opresores españoles. Entonces, el señor Rizal que tiene su estatua y entonces su plaza, porque no es solo la estatua sino la plaza Rizal, pero eh, no sé cómo ir. Ah, sí, hay que caminar por los lados, ahí hasta allá y más para visitar de esa plaza de este parque. Entonces la, el Parque rizal de Filipinas en Manila está chévere y ya se está oscureciendo porque empezamos a hacer las 5 y media por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Entonces voy a preguntar a ver si estamos seguros que el, el señor rizal es contra los opresores. Voy a preguntar a la Sara un señor que me explique. Eh, tal vez este sea. Please sir, sir, it's rizal statue. Okay. And Lisa was against Spanish people. Uh, yes, yes like Spanish people. Spanish what? Spanish colonization in the Philippines. Ah, and finish colonization. Yeah. Ah, okay, so good. Thank you. Bueno sí. Entonces es contra el opresor español. Okay. Estoy en una tienda de segunda mano. Y vemos que todos los productos pues son de segunda mano. Miren aquí, dañado Entonces todo eso es de segunda mano. Parece que en este país es normal comprar de segunda mano. Ya había visto ropa antes de segunda mano y la verdad, pues yo no lo haría tanto de comprar ropa de segunda mano. Sobre todo zapatos. Pero bueno, que quien sus gustos. Y aquí una linda estatua. Aquí llegué al Puente Jones. Puente Jones y vamos al barrio chino atrás a ver cómo se ve Chinatown pero lo malo es que ya anochece pero se ve chévere la bahía o el río bueno soy malo pero creo que es la bahía de Manila porque ya está como la decoración de los mandarines, los chinos, entonces vamos a descubrir cómo se ve, eh, qué tipo de comercio hay, si los hay de noche. Bueno, creo que de noche está cerrado, pero se ve bonito la entrada, vamos a acercarnos, pero no, no veo tanta gente. y venimos con barato. baratas, entonces vamos a ver qué hay por esa parte de allá, pero la verdad yo creo que ya recorrió una bastante grande parte, ah, eso no es chino, eso es como Shakira, llegó a América Latina al barrio chino de Manina, pero lástima que no haya música tradicional, muchos puentes, vemos muchos puentes que vuelen mal porque hay agua al lado entonces ahí lo que me gusta son las luces y las decoraciones y los buildings y entonces te dijiste el agua se ve como muchas goticas que caen, no sé si son pescados, como si fueran gotas pero no llueve entonces yo creo que son pescaditos bueno, vamos a ver por allá si se encuentra algo raro del barrio chino del barrio chino sí, hay una iglesia, parece católica, vamos a ver adentro, si, sí, sí sí es católica, bueno la, la religión de aquí es más católicos, eh, musulmanes muy pocos, eh, budistas muy pocos. No, no creo que sea católico, si, sí, soy católico, veo la virgen en el fondo y una mujer de Dios, y el papá. Bueno, una misa que no entiendo. Aquí estoy en el centro de negocios de la ciudad. Bueno, lastimosamente no se ve tanto de noche. Pero hay muchos edificios. Y todos grandes. Aquí estoy en el más grande centro comercial de Filipinas, el Megamall, Y es súper grande, la verdad. Pero bueno, ahora es de noche, entonces están cerrando todo. Igual, el centro comercial es un centro comercial, pero hay muchos restaurantes y muchas comidas. Bueno, ya entendí la razón por la cual no hay que hablar en el metro de Manila. Miren la bandera del chévere. Soy filipino. Entonces la razón por no por no hablar en Filipinas es, ups, casi debo la bandera Entonces, la razón por no hablar en Filipinas, en el vagón es porque eh, el COVID, todavía están asustados con el COVID estamos en 2023 pero el COVID todavía asusta a la gente cuando al final, yo lo decía desde el principio, pues es triste la vida, pero hay enfermedades y el COVID para mí es una de tantas como la gripa entonces, tampoco para privarse la vida de Bobás, una enfermedad que felizmente mata... ¡Ah! Ah, sí, la fecha por acá. Uy, casi me daño. daño un torniquete. Bueno, el metro está bien organizado y la gente bien educada. Chicas Estoy en el mercado de Manglara creo que se llama y no sé pronunciarlo eh, donde se venden muchas cosas bien baratas y muchas cosas falsas y lo raro entonces aquí son por ejemplo relojes me imagino que falsos y lo raro es que venden a veces celulares no nos hacemos amigos y venden a veces celulares que han robado, entonces eso me parece como triste, eh, no parecería que aquí roban, bueno, ahora no creo que me roben el celular, o eso espero, pero venden celulares robados, así que eso es lo, lo malo, eh, porque parece un buen país, y lo es, pero sí, a veces pueden robar. thank you, thank you. Al gol lo que está pasando en el mercado, está llegando la policía, entonces tienen que irse. Todo el mundo está como gritando, avisándose que está llegando la policía. Entonces, todos los negocios se van y escuchamos la policía que está llegando. Hay mucho pánico que la policía está llegando, pobrecitos. No pueden vender de manera fácil. Está, está, está triste para ellos, la verdad. Policía, oh, ah yeah, police. Yeah, yes, yeah. yes. Yeah. uli uli Oh, bad, bad, bad. Demolition team. ¿Ah? Demolition team. Ah, demolition team. Bueno, está llegando como la demolition team, no sé sí qué es, el equipo de demolición. Ay, ah, ya llegaron, mírenlo. Aquí eh, es el equipo de demolición, de destrucción. Entonces, aquí están como asustados, pobrecitos. Parecen como bravos los de azul. No sé si se pongan bravos y bravos, pero. Ay, me piden plata. Bueno, creo que sobrevivirán, pero tenemos mucho pánico. Ay, surfing? Demolition money every day? Yes. Every day. Ah. Every day? Demolition. Demolition money every day? Yes, every day. At six? Ah, mad. ah very very mad. bad. Very ah, bad. Okay. So no. you say Hola a todos. Yeah. Hola a todos. Ah, true. <laughs> ¿Cómo está? <laughs> Thank, you. Thank you. Thank you. Bueno, les enseño español, pero ya lo hablan bastante. Con el cómo está, qué quiere decir, cómo está. Voy a probar algo de la calle. Aquí unos panes. Japanese cake. Japanese cake. ok vamos a probar el Japanese cake, que está súper baratísimo, no vale nada y parece rico. A ver, aquí compré uno, súper barato. How are you? Yeah. ¿Cómo estás? Yeah. Yeah. Yeah. ¡Let's go, Filipinas! Yeah. Bueno, buena gente y muy rico. Me ha gustado. La gente es muy amigable, ¿no? Y chévere porque no toman no los olvides. Más amigos muchos amigos que están en los videos súper bueno y muy barato vale como cinco centavos de dólares